al yeah. pan y al vino vino ¡Vaya! que que la agite conmigo al pan, pan y al vino, vino asesinamos haters y nos quedan testigos me la juego de local solo sobre esta pista te la pintan de freestyle y son puro masoquista a la cosa por su nombre te tiro la fija las mejores oferta, por favor elija o blanco o negro el gris nunca existió te sacaron de este juego y te sacaron por cagón talento me sobra para ser el primero vos competís. Mientras que yo hago de esto verdadero Como máquinas cegadas por la moda están La hermandad con Fido Watch, No se cansan de acotar Conectando estilos siempre van sí son, son los, los pibes, pibes Que la vienen a agitar Si me das agua La transformo en vino Yo vivo porque escribo Y escribo lo que vivo Vuelo en la base Parto de la base Que hay algo que hace que vos no puedas hacer esto Como nosotros Vengo, te parto el rostro más que se suma a la lista de destrozos Me coloco rompiendo todo, loco me vuelvo Cuando escucho tu rap de mierda Tenés contado el tiempo en esto Sin frenos avanzamos, pila, ramos, ya conecta Pulir tu nene, porque es una fensa, nena Yo sé que te gusta el rap, sé que te gusta mi música Así que empecé a bailar al ritmo de esta sinfonía dejando flow puro calle para todo el mundo 21, 12, las manos arriba Trajimos el estilo de nuevo a la Argentina, underground la línea El que quiere escuchar Raquel que la hit de conmigo Al pan pan y al vino vino Asesinamos haters y nos quedan testigos Al pan pan y al vino tinto, lo salto con precinto Represento el asunto y la cara te la pinto Fumando sin filtro yo te paso bien fino Con mi escape haciendo ruido recorrí todo el camino Llegué hasta Pilar con rap underground Si no tenés el style, dedícate a mirar Algunos solo quieren figurar, no saben pintar ni bailan bregans, ¿de que pueden hablar? Yo les enseño cómo es la movida Mi rima pulida va fluida Son pastillas para suicida La dojo a mi guarida Soy tu mala compañía Siempre con vida, bebida, representí por todo el día La gente la patina cuando hablan mal de mí Tengo el flow del barrio, bien bardo, siempre en la street Afilado como un bisturí Los bajos del ring, Hasler King Conmigo no pueden competir Porque soy el robe que siempre responde Vos solo sos un ratis sin usar tu uniforme Dejo a toda la gente siempre conforme Fido Watch, Raida, las cosas por su nombre Al plan al vino vino El que no vino a agitarla, para qué carajo vino Represento el cabalino, vivo vida de caninos vino a los felinos, soy tu líder cuando rimo Wow, las perras aman nuestro estilo Fumando canarios, grimpis no grita asesinos Uso rayo castigua, esa burla En okay. urbano, y más plusito en el track yeah. En el cielo con diamantes, ese es mi hábitat Hater, ¿qué quieres hablar? Sí. Si la nata no te da Estás buscando bond y no, no, no llegas a su que vas es mi swag. El que quiere escuchar raquel agite conmigo, al pan pan y al vino vino, asesinamos haters si no quedan testigos. Al pan pan y al vino vino, el que quiere escuchar raquel agite conmigo, al pan pan y al vino vino, asesinamos haters si no quedan testigos.